hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión lo que vamos a ver van a ser una pequeña introducción a lo que es 3 de estudio max y eh, alguna configuración sobre las preferencias de acuerdo bien aquí en la pantalla principal eh, os dejé el otro día eh, con, con esta pantalla de bienvenida y una visión eh, de lo que es el entorno de 3D Studio Max. De acuerdo. Eh, entraremos en un capítulo más adelante a explicaros eh, en detalle todo lo que tenemos en la pantalla, ¿vale? que, que es un poquito complejo. Porque son muchas partes, pero luego cuando empecemos a trabajar con ello y empecemos a, a ubicar todo lo que necesitamos, eh, bueno, pues eh, va a ser coser y cantar. Así que en ese sentido no os preocupéis. Ahora, bueno, eh, veis todo esto, es un batiburrillo de iconos, pantallas y de todo, pero ya veréis que cuando os lo explique eh, tiene su razonamiento y, y es bastante lógico. Lo primero que vamos a hacer, eh, o lo que quiero hacer, es explicaros cómo grabar un proyecto. Y diréis, sí, pero ¿cómo vamos a ir a eso? Todavía no nos has explicado la pantalla, no hemos hablado de las preferencias, no sabemos cómo movernos ni nada por el estilo. Bueno, es sencillo. Eh, 3D Studio Max eh, genera eh, un proyecto y dentro de ese proyecto eh, crea una estructura de carpetas donde va a ir almacenando todo lo que necesitemos para trabajar con nuestros proyectos. ¿De acuerdo? ¿Tenemos que crear una carpeta de proyecto por cada proyecto que iniciamos? Bueno. Eh, sí y no ahora para eh, realizar eh, estas prácticas y demás eh, podemos incluirlo todo en un único proyecto con su estructura de carpetas y demás por eso lo quiero hacer de acuerdo luego cuando ya vayáis a eh, a un lado un poco más profesional de todo esto dependiendo del proyecto que llevéis a cabo pues tendréis que utilizar más o menos archivos y en base a eso pues generaréis más o menos proyectos o tendréis más clara eh, la idea de cuándo tenéis que generar un proyecto y cuándo no, ¿de acuerdo? Bien, la, la generación de proyectos se hace aquí, en File, en Project, y vamos a crear un proyecto por defecto, ¿vale? Create default. Al hacer esto, nos abre una ventana, yo tengo ya una carpeta de proyecto creada, porque estoy haciendo unas pruebas, y la estructura de carpetas que van a tener nuestro proyecto va a ser esta que estáis viendo en pantalla, ¿de acuerdo? Bien, me voy a venir aquí y vamos a crear una nueva carpeta, la vamos a llamar eh, curso 3ds max mazuka y vamos a seleccionar esta carpeta y a partir de ahora todo lo que vayamos a desarrollar va a entrar dentro de esta carpeta. Para que veáis cómo queda, eh, voy a abrir el explorador, lo tengo por aquí. Y voy a poner aquí la venta, ¿de acuerdo? Fijaros que dentro de la carpeta curso 3ds Max de Mazuca, ya se ha creado la estructura de carpetas. Entraremos a analizar esto eh, tranquilamente, ¿vale? Simplemente deciros, pues, que dentro de toda esta estructura de carpetas, aquí en scenes se van a archivar todos los archivos que vayamos creando con 3ds Max, con nuestros modelos, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que ya esto lo tenemos realizado, os recomiendo eh, dar aquí a eh, Reset, ¿vale? Para resetear eh, 3D Studio más sin necesidad de tener que cerrarlo y volverlo a abrir, ¿vale? Para que coja bien la configuración del nuevo proyecto y demás, ¿vale? Y ahora ya eh, vamos a pasar a ver algunas preferencias que me gustaría tocar. El panel de preferencias es extensivo, tensísimo por lo cual bueno dedicaremos algún capitulillo para ir analizándolo en profundidad o lo mismo lo que hago es según nos vaya surgiendo la necesidad ir viéndolo poco a poco porque son muchísimos conceptos lo que tiene vale no lo tengo claro lo, lo voy a ir pensando pero pero bueno no os asustéis eh, lo que no tengo posibilidad es de poneros esto un poquito más grande para que veáis mejor las letras y demás Así que, bueno, vamos a tener que adaptarnos a esto. Ponéis la pantalla en grande en lugar de tenerla en chiquitito en, en YouTube y tiramos para adelante, ¿de acuerdo? Bien, el panel de preferencias lo tenemos ubicado en dos sitios diferentes dentro del menú de, de 3D Studio Max. Aquí en File, Preferencias, o bien en Customize, Preferencias. Hasta para esto es un poquito complejo todo esto, ¿no? Este es el panel de preferencias. ¿Qué cosas me gustaría eh, revisar de todo esto que tenemos aquí? Que, que veis que, bueno, 7 millones de pestañas con 14.517 millones de opciones en cada una de las pestañas. Con lo cual, muy complejo, ¿vale? Eh, de explicar todo de golpe y de asimilarlo todo de golpe. Por eso os decía de verlo poco a poco. Bueno, vamos a ir primero a esta primera opción de aquí, es sin undo, ¿Vale? Que lo que eh, va a, a configurar es la cantidad de veces que podemos llegar a realizar control Z para ir deshaciendo acciones. ¿Vale? Eh, 3D Studio Max por defecto eh, lo establece en 100. ¿Vale? O sea, nosotros vamos trabajando en un proyecto, vamos haciendo cosas, imaginaros que vamos avanzando y de repente lo que estamos viendo no nos atrae, no nos seduce y queremos ir yendo hacia atrás, ¿vale? Vamos haciendo control Z para ir deshaciendo, deshaciendo, deshaciendo. Imaginaros, llegamos a 99, 100 y lo que nosotros queremos llegar a deshacer es justo lo anterior, ¿vale? Ya 100 es un número interesante, pero bueno, yo ya me he encontrado algún proyecto donde 250, por ejemplo, no se me han quedado precisamente largos, sino cortos. Entonces... ¿Qué nos permite 3D Studio Max como máximo? Nos permite 500. 500 veces hacer Control Z. Y bueno, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a poner aquí 500. Para que veáis que es el tope, si yo le doy hacia arriba, veis que, que ya no, no admite más. Hacia abajo sí, hacia arriba, nada más. ¿Vale? Así que 500. Y si hubiera más, pondría más. Bien. ¿Qué más cosas vamos a ver de, de aquí? Bien, aquí en esta parte de aquí, donde pone spinners, eh, tiene eh, una precisión de decimales establecido en tres decimales. Que puede estar bien. Pero según qué tipo de proyectos o según qué tipo de precisión requiramos, pues a lo mejor nos puede interesar tener algún decimal más. ¿vale? Yo lo voy a dejar en cuatro. ¿De acuerdo? Vosotros ponedlo como queráis. Eh, ahora, por el momento, yo no creo que lleguemos a hacer algún proyecto en el que esto sea crítico, ¿vale? Pero bueno, por tenerlo en previsión, lo dejo ahí en 4, ¿vale? Y de esta pantalla, de momento, no vamos a ver más. Me voy a pasar a la pestaña de files o archivos. Aquí, eh, es posible que vosotros tengáis esta opción de aquí desactivada, ¿vale? Esta opción... La de convert local file paths to relative. Eh, es convertir las rutas de archivo a relativas. ¿Esto cómo impacta? Bueno, pues impacta de la siguiente manera. Nosotros cuando abrimos un. Imaginaros que os dan un proyecto. Los comprimís. Lo ponéis en vuestro eh, disco duro. Lo configuráis en 3D Studio Max. Para que el proyecto eh, se cargue. Y si no tenéis esta opción marcada es probable que empiece a considerar las rutas originales de quien nos facilitó el proyecto, ¿vale? Y de repente, pues, habrá carpetas que no se encontrarán. ¿Qué puede ocurrir? ¿Vale? Con esto marcado, lo que va a hacer es utilizar rutas relativas. Si tenéis alguna pequeña noción de lo que es esto en MS2, ¿vale? Simplemente lo que hace es, se establece en la carpeta de proyecto, que la hemos llamado eh, curso 3ds max, Mazuca, ¿vale? Se establece ahí y a través de esa carpeta se va moviendo, utilizando, pues, eh, configuraciones de MS2, eh, con dos puntos eh, barra sale al menú anterior y se va moviendo por la estructura de carpetas. Bueno, es un poquito lioso de explicar así de golpe, pero eh, se va moviendo de esta manera, ¿vale? Las rutas no relativas son rutas completas y entonces ya va con la unidad, dos puntos, barra, eh, la carpeta primera, carpeta segunda, carpeta tercera, las que sean. ¿no? Bien, yo la dejo esto marcado, que ya me enrollado bastante. ¿Qué más? Aquí en Viewport, ¿vale? las vistas, tenemos la parte de la configuración de la tarjeta gráfica. Revisad que tenéis, si tenéis una tarjeta gráfica eh, dedicada eh, o bien eh, integrada, eh, revisad que esto lo tenéis bien configurado. ¿vale? Integradas que están vuestra placa base, la placa base de, de, de vuestro ordenador y dedicada, pues una tarjeta que habéis comprado o, o, o al comprar el equipo habéis solicitado que incluyan una tarjeta gráfica específica para esto. ¿vale? Yo tengo ese modelo de tarjeta gráfica que veis aquí y, y con esta configuración va bien. ¿vale? Eh, si no eh, os configura adecuadamente aquí la tarjeta gráfica o sea, a lo mejor tenéis una tarjeta gráfica a lo mejor un poquito más antigua o, o está integrada en vuestra placa base y requiere otra eh, configuración, podemos venir a esta parte de aquí arriba ¿vale? seleccionar un driver y de aquí viene una serie de, son unos estándares vale y, y lo que va a hacer pues es eh, a adaptar eh, cómo tiene que hacer rendir a la tarjeta gráfica para que pueda trabajar 3D Studio Max adecuadamente. vale Me voy a cancelar. Vosotros, si necesitaráis algo eh, de aquí que no fuera esta, tendríais a lo mejor que tirar una eh, opción más, eh, digamos, menos eh, actualizada. Y luego sería eh, actualizar aquí, confirmar aquí, perdón, y confirmar la configuración. Y eh, también tendríais que reiniciar 3D Studio Max, ¿vale? Luego ya eh, lo último que me queda de aquí del panel de preferencias por ver ahora es la pestaña de ayuda. Aquí en la pestaña de ayuda lo que tenemos es eh, que Autodex va a ir a buscar toda la ayuda a la página web de, de Autodex. Es decir, si estamos en, en un momento determinado trabajando y queremos eh, solicitar información sobre algo concreto para, te, para, para entender cómo funciona, eh, Autodex eh, va a ir a buscarlo a la página web. Tenéis la posibilidad de eso, descargarlo en vuestro disco duro y tenerlo almacenado en vuestro disco duro. Y si lo hacéis así, pues tendréis que marcar aquí, ir a download. Y este enlace os va a llevar directamente a la página web de Autodex, donde vais a poder descargar el, la, el, la referencia, el manual de referencia eh, que necesitéis. Los idiomas que tiene ahora mismo no contemplan en el español, ¿vale? Así que lo podéis descargar en inglés o si sois muy valientes, lo podéis descargar en chino, en coreano, en portugués o en alemán, ¿vale? que son los idiomas que hay y bueno pues poco más vale los tooltips que, que están por defecto marcados y ya está en cuanto al panel de preferencias no quiero entrar en mucho más de momento ya lo iremos viendo habéis visto que tiene muchísimas pestañas muchísimas opciones ya lo último que nos queda por revisar y por configurar o parametrizar es las uh, unidades uh, de medida que vamos a utilizar dentro de 3d studio max Así que si nos vamos aquí a Customize, aquí hay una opción que se llama Unit Setup. ¿vale? Esta pestaña, esta ventana, mmm, por defecto en 3D, 3ds Max viene configurado con Generic Units. ¿Vale? Unidades genéricas. Yo por donde me encuentro eh, ubicado, el sistema métrico es el sistema que utilizamos para, para trabajar. ¿Vale? Eh, bien podría darse el caso de que tuvierais que realizar un proyecto para eh, Estados Unidos o para Inglaterra o para algún sitio donde utilicen otros sistemas métricos. ¿no? Pues, pues podríamos configurar aquí el sistema métrico americano donde utilizan pies, ¿vale? O bien podríamos incluso eh, llegar a esta parte de eh, System Unit Setup, ¿vale? Donde vamos a eh, configurar. Eh, ¿A qué va a equivaler una unidad de lo que tengamos aquí en otra, otro tipo de medidas? Para que a la hora de realizar las importaciones de archivos eh, se realicen las conversiones métricas eh, de la forma más adecuada y más precisa posible. ¿de acuerdo? Bien, os comentaba, sistema métrico. Dependiendo del tipo de proyecto que vayamos a realizar, pues a lo mejor necesitamos realizar un proyecto que requiera de muchísima, muchísima precisión porque van a ser objetos extremadamente pequeñitos, ¿vale? Y entonces necesitaremos utilizar eh, un sistema métrico en milímetros. O lo bien, pode podemos realizar un, un proyecto urbanístico, por ejemplo, y a lo mejor nos interesa, dependiendo de la dimensión, pues trabajar en kilómetros, ¿vale? Con esto, ¿qué, qué os pretendo decir? Pues bueno, que dependiendo del tipo de proyecto que queráis llevar a cabo, pues a lo mejor nos eh, interesa entrar aquí y configurar eh, para ese proyecto las medidas que necesitamos utilizar, ¿vale? Si vamos a utilizar, eh, eh, vamos a realizar un proyecto de, de objetos comunes, como pueden ser, por ejemplo, pues no sé, una copa, unos zapatos o unos muebles o algo así, a lo mejor lo que nos interesa es trabajar en centímetros, ¿vale? Como no voy a hacer ahora unos proyectos de la leche inmensos y grandísimos, sino que lo que pretendo es eh, iniciaros y... y que empecéis a conocer la herramienta y empezar a modelar un poquito con esta herramienta pues vamos a trabajar en centímetros de acuerdo y nada hasta aquí vale bueno pues en el próximo vídeo ya vamos a empezar a ver lo que es el, el entorno de 3d studio max tiene muchísimas cositas vale en su propio manual creo que divide toda su toda su interfaz en 15 apartados completamente distintos no le echaremos un vistazo, lo iremos viendo poquito a poco, ¿vale? No os asustéis. Y, y nada, eh, hasta aquí hemos llegado, ¿de acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.